saludos soy Israel Banker y en esta hora les traigo un nuevo contenido y este es de como desactivar Windows Defender de forma fácil y sencilla lo único que vamos a hacer es escribir aquí en el buscador antivirus y aquí nos va a salir el antivirus de Windows Defender cuando estemos aquí lo único que vamos a hacer es lo siguiente nos vamos a venir a la opción de administrar configuración y aquí vamos a hacer desactivar desactivar, desactivar, desactivar y una vez que lo hayamos desactivado esto aquí le damos descartar lo podemos cerrar nuevamente lo volvemos a abrir porque a veces se nos vuelve a activar una acción y como pueden ver ya está desactivado, listo de ese modo les va a dejar descargar todos los archivos que ustedes necesiten y no los va a poner en cuarentena. Eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao, chao.